En conversatorios sobre oportunidades y perspectivas para la Fuerza Pública desde el informe final de la Comisión de la Verdad, el ministro Iván Velázquez aseguró que este documento es fundamental para el proceso de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público, un demo que hace parte de la transformación de la Policía. Reitero el llamado a todos los hombres y a todas las mujeres que integran la Policía Nacional a que estudien el informe Hay Futuro si hay Verdad que tengan apertura a lo que allí se dice, que debe naturalmente aceptarse que en todo este proceso de violencia, que en todo este conflicto que hemos padecido, se han cometido crímenes por algunos integrantes de la fuerza pública. El ministro Velázquez anunció que se tomarán nuevas medidas en materia de seguridad para restablecer el orden público en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, anunció reunión con su homólogo Elastic, Mauricio Liscar. Para el ministro de Defensa, Iván Velázquez, la votación mayoritaria de la Cámara de Representantes que negó la moción de censura en su contra, significa un reconocimiento y respaldo del Congreso a la labor que viene desempeñando la fuerza pública. El Plan de Acción Conjunta en Seguridad Regional entre Estados Unidos y Colombia, USCAP celebra desde Costa Rica una década de exitosa cooperación en materia de seguridad. El viceministro Alberto Lara compartió la política sectorial con los países que hacen parte de este esfuerzo latinoamericano.